¿En inglés, aquí todos nos gustan más de inglés, suena más como sofisticados. Antes que nada, felicidades por la serie. He podido ver dos capítulos y está espectacular. Tengo que confesarles, antes de empezar con, con el resto de preguntas, que fui parte del fandom de Rebelde en su época y me entusiasma mucho, mucho, mucho este proyecto. Entonces, quiero saber cómo se sienten ustedes de traerlo de regreso. Ay, qué linda, qué linda. Pues esa emoción comparto contigo de regresar la nostalgia de este, compartir la música, nuevas voces, nuevas historias, nuevos personajes. Esa emoción de compartir el escenario con mis amigos, los sí, es es, es, es, una, es, un, es un producto que marcó mucho para, para todas las generaciones y está bueno que vuelva. Eh, no necesariamente en este caso vuelve tal cual, pero vuelve el universo. Y vuelve... vuelve porque nunca se fue. Claro. Pensé que solo lo pasaba en las telenovelas pues tú me vas a ayudar a encontrar a los culpables. Mis papás me van a sacar de la escuela. ¿Ustedes consideran que los fans, eh, así como yo, de las versiones anteriores se van a sentir identificados con lo que va a suceder en la serie o están esperando captar a un nuevo público para que se una a este furor de rebelde? Uy. Yo creo que son un poco las dos cosas, no uh -huh. creo que, que el que ya la vio se va a poder identificar en este universo y por ahí hoy esa persona creció y tiene un hermanito, uh -huh. tiene un hijo, tiene alguien con y quien primo. también se va a identificar con esta, pues, ¿eh? esta nueva generación y es una nueva generación donde, donde va a tener un público nuevo, un público que ya venía de cuando veían Rebelde y se puede enganchar con la serie, entonces creo que abarca un, un, un abanico muy grande. Es para todos, para, para los que quieran ver el drama, hasta por el morbo, para los que, para la nostalgia, para los haters, uh -huh. para la nueva música, por la moda, <risa> todos van a poder identificar con cualquier cosa, sea un detalle, un anillo, una canción. Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy ¿Sientes alguna presión de ser el único protagonista argentino de la serie, dado que la novela original de Rebelde Way partió en tu país, en Argentina? No, presión no, al <risa> contrario. Creo que siento una alegría enorme de poder representar a mi país en esta serie, eh, representar un poco también eh, lo, que eso, lo que eso generó ¿no? en Argentina, Rebelde Way fue un suceso enorme, en México bueno, también. Y poder uh -huh. aportarle mi impronta al personaje y que hable distinto a todos los demás es, es, es algo que está buenísimo. Que también lo hace distinto al personaje, eh, claro. porque, se mundo, porque entra en un, un, un universo muy plantado, no sé si lo has visto, pero también es un universo en el cual él no está acostumbrado. Él viene de Argentina, de Argentina a México, ¿viste? Uh -huh. hay, hay un tramo, hay unos cuantos kilómetros. Y se tiene que involucrar y relacionar con todas otras culturas que por ahí, más ent entre los mexicanos, eh, hablan de determinada manera, tienen... De gustos. Claro. Lara es, es el único que por ahí está medio outsider, que un poco se ve eso, y después lo divertido es ver cómo se va involucrando. Se nota desde el inicio, desde que van ponchando cada uno de los personajes, que esos estilos, eh, tanto de vestuario, ¿no? como de actuación, están súper bien marcados, que quizá comparten alguna característica con sus propios personajes. Compartimos de los dos, MJ y yo, siento. Tenemos muchas diferencias, como, no sé, siento que ella se vestiría diferente o escucharía otro tipo de música, este pero las dos dibujamos. Las dos oh, tenemos wow. un en California y MJ me enseñó a... Que no me dé miedo enseñar las cosas que amo. O sea, MJ, desde que el momento que entra, tiene la estrellita aquí de RBD, mm -hmm. es fan. Este, está súper emocionada de conocer a Hannah Cohen, Gandía, que es su superilusión, popstar, Exacto. Empieza a conocer más y es, creo que eso, es, eso es lo lindo de como dar la emoción que creo que todos tenemos, todos, nuestros, todos los rebeldes que hemos visto pues rebelde y es como darle eso que nunca se fue, la emoción. Juntos somos más fuertes y juntos vamos a ganar la batalla de las bandas. Ustedes eh, interpretan a los nuevos integrantes del Elite Way School y también desde el inicio se nota que hay esos problemas familiares ¿no? Los papás no están de acuerdo con que vayan a este internado a estudiar música. ¿Cómo creen eh, que va a impactar esta historia en las nuevas generaciones que quieren perseguir el sueño de estudiar un, o seguir una carrera musical o artística? Bueno, va, va, creo que va a impactar mucho y va a hacer que todas esas personas por ahí quieran hacerlo, ¿no? Que, que aquel que está uh -huh. dudando no sabe si cumplir un sueño si dedicarse a lo que se quiera dedicar, por ahí esto es inspirador y va a poder uh -huh. inspirar a todas esas generaciones, a todos esos chicos y jóvenes que pasan por lo mismo, uh -huh. que a través de esto puedan cambiarlo. Creo que le añade esa ilusión a toda la chaviza que vio High School Musical, <risa> Camp Rock, este, Victorious, que era una escuela de arte. Yo me acuerdo de ver esas películas uh -huh. y decir, wow, yo quiero estar rodeada de creativos, de arte, o sea, eso es algo que yo necesito y que intenté hacer en mi vida en Los Ángeles. Este, y sí, pues es impulsar más que nada que el arte es, el arte es poderoso y el arte se puede, se puede alcanzar muchas cosas. Los artistas de las versiones originales argentinas, mexicanas, fueron un furor a nivel mundial, hicieron tours, giras, hasta merchandising de ellos eh, eh, Bueno, en mi país, en Perú. ¿Han considerado ustedes la posibilidad de que ahora que gracias a Netflix el contenido llega a todo el mundo, le suceda algo parecido? Nosotros estamos, la verdad, felices de, primero, de, de poder eh, haber sido elegidos para poder hacerlo. Eh, creo que como actores es una posibilidad y una apertura muy grande. Eh, hoy en día los, los, las plataformas te, te hacen llegar a lugares que por ahí antes era muy, muy complicado de llegar. Entonces, creo que ahora lo principal es poder lograr, eh, atraer al público, eh, que, poder ir, que las nuevas generaciones se identifiquen con nosotros, que las viejas también. Ahora creo que hay que disfrutar paso a paso de este estreno, que falta nada. El 5 de enero ya lo estrenamos en Netflix. Y ojalá que, que, bueno, que la gente se pueda enganchar y que, que quieran ver más. Como dices, estamos en una era donde conectamos así, pam, pam, pam. Y pues tener esa habilidad creo que va a estar muy emocionante. A ver qué pasa, a ver hasta dónde trasciende. A mí me encantaría. Perú y los, los, los, los queremos, los esperamos el 5 de enero que estén ahí en Netflix para ver Rebelde. No se la pierdan. Besos. Ahí estaremos. Es como medio high school musical todo esto, ¿no? Y soy rebelde.